Le pico, pero hay que darle dos veces. Eso es bueno por seguridad, porque si por un error le das eh, transmitir y no estabas listo, pues de pronto se pueden grabar cosas ahí inesperadas. Entonces le tienes que dar doble clic y ya comienzas la transmisión y es ahora donde ya empecé la transmisión y ya hay algunos conectados en YouTube y en Facebook. Así que les doy la bienvenida a toda la gente que se está uniendo en Facebook y en YouTube. Cuantos más me gusta tengas? ¿Más espectadores atraerás? Sigue así, me dice TikTok. Pues gracias TikTok, gracias a la gente que me esté apoyando con sus likes. En TikTok, apóyame con esos eh, likes, con esos regalitos, con los diamantes y demás cosas. Por favor, para que nos vaya bien en la transmisión allá en TikTok. Y es, es interesante que me llamen y me cuenten sus experiencias paranormales, para que las platiquemos aquí, como todas las noches, en esto que es Encuentro con lo Desconocido. O también podría llamarse esto, esto no es normal, esto no es normal, sí que es una parodia de un programa muy chafa de la televisión mexicana, no me hagan mucho caso. Eben González nos mandó un saludote, Anita Nava también que ya está en YouNow, gracias a Arles y a Aide por esos likes, gracias a toda la gente que me apoya en YouNow con los likes, chicos, ayúdenme con los likes, échenle todos los likes que se puedan, para que las transmisiones suban y vengan más, gracias Anita Nava y vengan más personas a apoyar y a contarnos sus historias paranormales. Saludos desde Guadalajara, Jalisco, México, te apoyo mucho y saludos a los haters, dice Anthony Goose, Goose. un abrazo, mi hermano, Good Alien, saludos, buenas noches, y Mundo Enigma, también dice, buenas noches, Anthony Goose, Goose. saludos, ¿dónde está Awitz? Bueno, para la gente que, que no conoce a Awitz, Awitz es una persona que <coughs> constantemente llama al programa, me está comentando, habla sobre unos temas muy extraños, y el día de hoy, el día de hoy no iba a ser transmisión, pero... Pues me acordé de que Awitz nos había mandado un mensaje. Esto es delicado porque él nos dijo que si no aparecía este viernes y no sabíamos nada de él, es que posiblemente estaría muerto. Y... Pues no queremos eso, ¿verdad? Queremos que Agüiz esté bien, así que esperemos que en la transmisión él pueda comunicarse y decirnos que está bien. No sé por qué decía que iba a estar muerto, pero esperemos que Agüiz aparezca esta noche y todos estemos tranquilos. Digo, dice: Hola, yo, yo, yo soy de Guadalajara, pero llevo más de 15 años viviendo en Perú. Sochi, ¿eres de Guadalajara y te fuiste a Perú? ¿Por qué? ¿Qué sucedió en Perú que te fuiste para allá? Cristian <coughs> Sierra, ¿me regalas el pase? Es mi sueño. ¿Cuál pase, mi hermano? Saludos desde Tepic, Nayaritro. Gracias a Sargento que nos está viendo en TikTok. Gracias, a Anita Lava, a Ed Edén González también. Gracias por estar aquí en YouNow. Y a Xochitl dice: por mi mamá: ¿se fue para allá tu mamá, Sochi, Y te llevó a Perú. ¿En qué parte de Perú vives y cómo te la estás pasando ahora? Manuel Ramírez dice, saludos Oxlack, bienvenido. Gracias, Manuel. Miriam Hernández, buenas noches a todos. Gracias. Miranda Pe Peña dice, hola, hola, saludos a todos desde Saltillo, Coahuila. Un abrazo a Miranda M. Peña, gracias. Y a Sandra, a Sandra Cruz también, que nos está viendo en la transmisión de hoy. El día de hoy no nos va a acompañar Melisa ya ven que dijo que hasta el día domingo, así que hoy vamos a estar solos, vamos a revisar los comentarios y los mensajes que nos han mandado las evidencias paranormales. ¿Cómo te marco, Oxlack? Ahorita pongo el número en pantalla para que me marques. Bueno, de hecho, de una vez lo, lo pongo. Si gustas, márcame y escuchamos tu historia. Recuerden que son 10 minutos máximo de que me pueden contar su historia para que le den paso a otras personas que quieran llamar y contarnos sus historias. Hola, mandamos un saludo por favor, a Eguado, Eguado G. Un abrazo, Eguado. Saludos desde El Paso, Texas, Marco López. Gracias, Ricardo. Melissa, no estará esta pura amarquía. Esto es pura amarquía. No entendí. Hola, me encantan tus investigaciones. Gracias, Kleiner Alien. Kleiner Alien. Eh, Mía dice: Hola, Oxla. ¿Cómo estás, Mía? Bienvenida, buenas noches. Francisco Márquez, saludos de la bella de esta noche, con no, Ox. saludos a las bellas, dice Francisco Márquez, gracias. ¿Sabes de la casa del terror de Asunción, Paraguay? No, Eric Zapata, me deberías de contar esa historia, la casa del terror de Asunción, Paraguay. Fíjate que de Paraguay no tengo muchas historias paranormales, ni tampoco son como muy comunes los eh, casos sobrenaturales, avistamientos ovnis y demás conozco que tienen mucha mitología sobre animales pero no muchos casos que sepa así que si puedes llamarnos y contarnos una historia de Paraguay estaría interesante, saludos desde Boca del Río, Veracruz buenas noches, Zotlac. saludos desde Guadalajara, México, nos venimos a vivir a la casa de mi mamá aquí en Perú, muy bien Xochitl ¿Quién es Awitz y por qué hablan mucho de él? Dice Miranda, lo he explicado hace un momento. Awitz es una persona que eh, nos llama constantemente al programa, que participa constantemente, pero que ha dicho, nos mandó un mensaje, que si no estaba el día de hoy, viernes, que es probable que estuviera muerto, que ya estuviera muerto esto es delicado, yo no sé por qué dijo eso Awitz, ah, esperemos que durante el, el programa nos llame para saber que está bien y, y no sé, esperemos que, que esté bien, que no haga nada malo, que, que lo que escribió pues haya sido algo X, algo que, que no sea verdadero que nos haya mentido pero bueno, por primera vez toda la gente quiere saber dónde está Awitz ah, Ahora sí, porque eso que mencionó es muy delicado. En Bolivia hay muchos, mínimo, la chola sin cabeza. Cuéntame, Aldrin Garay, ¿cómo que la chola sin cabeza en Bolivia? Qué interesante historia esa. Gracias, tienes megacable. Cuenta la historia de Ibugogos. Sí, tengo, tengo megacable, tengo Total Play. Eh, la historia de los Ibugogos los Ibugogos son eh, estos monstruos peluditos ¿no? esos como críptidos peludos, saludos de Tuxtepec Oaxaca, Alberto Pérez pues vamos a darle inicio ya a esta transmisión ya hay suficiente gente en las plataformas, en YouNow, en TikTok en Facebook y Youtube o sea, con música de fondo, tengo música de fondo no la escuchan, vamos a ponerla más alta, para ver si la escuchan mm pero escucha muy fuerte ¿no? la voy a poner ahí <coughs> espero que ahí la escuchen muy bien, ya con música de fondo y todo vamos a las historias paranormales, vamos a lo que nos han mandado al Whatsapp y les voy a agradecer muchísimo sus likes, sus comentarios, sus compartidas, los superchats, los regalos en YouNow las ruletas, los regalitos en TikTok, los diamantes, todo lo que haya, por favor, échenme la mano con eso, apóyenme para que podamos subir las transmisiones y cada vez seamos más. Y obviamente las plataformas nos den beneficios, por favor. Saludos desde Baños, Ecuador, Tierra de Duendes, dice. ¿Has investigado algún crítico antes? Tengo mis libros de criptozoología, José. Mis ...mis primeros libros de criptozoología mexicana... ...que no hay libros de criptozoología mexicana... ...los míos son los primeros... ...entonces... Eh, ...tengo siete... ...siete que he escrito... ...sobre diversas criaturas en México... ...y me he tardado porque tengo que escribir más... ...Oxlack, sea, ¿escuchaste la historia del Hotel Bolívar... ...de aquí de Perú? No, mi hermano... ...cuéntame esa historia del Hotel Bolívar... ...y qué te parece Randonáutica... ...Aldrin Gary Poma... ...yo creo que Randonáutica ya... ...dejó de ser popular... Ya no he visto que muchos lo abusen, pero eh, no debería decir esto, aunque tengo una sorpresa que se está cocinando y que quizá tarde entre un año y ya un año y medio en completarse, pero es algo que va a ser diferente a todo y que sé que les va a gustar muchísimo estamos empezando tenemos a, alrededor de un mes con el proyecto y va a tardar como un año o un año y medio en que salga pero cuando salga pues será eh, algo mundial algo para todos y yo creo que les va a gustar muchísimo esperemos se pueda dar estamos haciéndolo eh, con la mejor de la mejor manera, con muchos ánimos, con mucho gusto, es difícil es difícil que este que entre tres personas podamos hacer un proyecto tan grande pero creo que sí lo vamos a poder lograr, ¿qué opinas del caso de Orang Mendan? ¿Ox? ¿cuál es el caso de Orang Mendan? ahora sí si me andan bombardeando con títulos muy raros otra que investigué y los duendes son de Namekusein y son pícoro y ponen huevos por la boca. Ah, Diego Zaragoza, con razón decían que los duendes ponían huevos. Pues sí, son de Namekusein, Diego Zaragoza, muy buena tu investigación, tienes razón. Eso fue lo que sucedió, con razón son verdes, orejones, chaparros, toda la razón, mi hermano. Eh, hola, Oxlatosos, Giancarlo, Spider-Verse confirmado, Emea no, pues quién sabe, Ox, no va a estar Melissa, ¿verdad? No. Vamos ya directamente a lo que nos ha mandado, y esto es el, el un mensajito desde Asunción, Paraguay, nos manda un link, pero no nos dice de qué trata, vamos a pasar al siguiente mensaje, y dice lo siguiente. Hola, buenas noches, estimado Oxlack. me llamo Jorge, y quiero mostrarte esta foto que tomé, en un cine hace algunos años en donde yo era supervisor, en la ciudad de Cancún. Y esta foto no la encontrarás en ningún otro sitio, ya que yo mismo la tomé. Te comento, en el cine en donde trabajaba, normalmente había sucesos extraños. Se apagaban las luces, las cosas se movían de lugar y se escuchaban sonidos. Algunas salas tenían esa sensación de pesadez. Era incómodo para mí estar en ellas. «Claro, yo era a veces el que apagaba las luces laterales y me encargaba de revisar que no se haya olvidado nada. Cuando me tocaba abrir el cine me recordaba a un juego de Silent Hill, ya que tenía que abrir el tipo portón y estaba todo oscuro y ya tenía que alumbrar mi camino con la lámpara de mi celular para poder pasar entre las alas y subir al área de personas en la parte de arriba en donde se encuentran todos los proyectores. Diario, tenía que hacer el mismo recorrido y prender las luces laterales» de las salas para que el personal de limpieza pudiera hacer su labor en particular esta foto la tomé cuando al prender la luz me di cuenta que en la ventanita en donde se proyecta la película había una sombra blanca inmediatamente bajé para ver si hay algún cliente algún ladrón, lo que sea al ser temprano como que no estaba consciente y no tenía temor al entrar a la sala y ver el reloj me di cuenta que esa persona si así se puede considerar no era de ese plano astral Así que tomé esta fotografía. Según yo, solo veo una persona. Sin embargo, varios conocidos me comentan que se ven otras caras. Ojalá leas mi mensaje. Saludos y posata. La foto la tomé hace unos siete años aproximadamente. Por si juzgan la calidad de imagen. Pues es que sí, no se ve muy bien. Vamos a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver la fotografía. Eh, se ven las butacas. Para la gente que no está viendo la transmisión en YouTube y en, YouNow, en YouTube y Facebook Se ven las butacas y en el fondo Se ve eh, como que alguien sentado o alguien de blanco eh, Pero bueno, no le entiendo aquí a mi amigo porque Si él tomó la foto a esta cosa que se veía ¿Por qué no se acercó y siguió tomando fotos? Para ver qué era Solamente tenemos una foto media lejana. Se ve alguien de blanco, algo blanco, sentado en una de las salas, en uno de los asientos. Pero, pues yo supongo que si ya había tomado una fotografía, podía haber seguido caminando y llegar hasta donde estaba el asiento para ver qué era, ¿no? Y tomar otra fotografía. Está interesante su historia, pero la evidencia... Yo creo que tuvo que haber sido más. Si tomó una fotografía, tuvo que haber tomado más fotos. No hay pretexto para no haber tomado más fotos. Eh, dice. Ok, es lo que me mandó. Sí. Exactamente, solo eso. Sí, pues en las salas de cine también hay historias aterradoras, historias paranormales, como que rondan los espíritus. No sabemos por qué, pero dan una, un poco de, de miedo o da sensación de temor cuando uno está. Gracias a Francisco Márquez por esos 2.500 likes, mi hermano. Gracias por apoyarme allá en YouNow. Gracias, mil, mil, gracias, gente. Da un poco de temor las salas de teatro, por ejemplo, o el cine, porque no sé, se sienten como muy amplias, oscuras. Y sí da sensación como que de como que de, hay alguien, quién sabe por qué. ya Marchan, saludos, Oxlack, saludos a Barry también, saludos Barry, allá en TikTok que nos están viendo. Vamos a ver eh, otra, otro mensajite, otro mensajite, ya aparezco el perro Bermúdez. Mensajito. Hola, te mando este video que salió en una página de Facebook de Salamanca, Guanajuato ese mismo lamento lo hemos escuchado varias personas y es el mismo, espero puedas verlo, es que si me mandan links es más difícil que yo los pueda pasar si me mandan ya la, el audio, ya me mandan el video, ya me mandan la fotografía, sí las podemos ver, si me mandan links tengo que hacer todavía varias cosas para que lo puedan ver en pantalla y todavía si tiene algún sonido música y demás, pues eso me afecta a la transmisión entonces, por eso no puedo poner links. No puedo proyectar algo que tenga links. O no puedo darle clic a los links. Hola, saludos. Alguien me escribió hola. Aquí me pone, ¿será un ovni? ¿Qué opinas de este video? Pero pero el video ya no es reproducible. El video ya no se puede reproducir. No sé por qué. Bueno, vamos a ver el otro. Melisa nos acaba de mandar un mensaje. Dice, solo quiero mandar un recordatorio de mi existencia y que ya no se conspire en mi contra. Saludos desde las cloacas de Nueva York, Mocosos. Nos vemos el domingo. Ahí está Melisa, les mando un mensajito. Dice que no vayamos a conspirar contra ella, que nos vemos hasta el domingo, que está trabajando. Ahí está Melisa. Vamos a ver este este otro link, es que me mandan muchos links Misterio en Bacalar, se viralizó la imagen De un ovni en el cielo, explotaron Las redes, mándenme los, las fotos Por favor, o los videos Oslak, ¿ya investigación, ya investigación Del Nachito del Panteón de Belén? Con al, Oslak, ¿ya investigación Del Nachito del Panteón de Belén con Alvarito? Este, Diego Ya, es, el video Es de hace como cinco años El que, que subí sobre la tumba de Nachito Fui precisamente al Panteón de Belén en Guadalajara e hice el documental de la, de la historia de Nachito. Un niño que sale todas las noches de su tumba y por eso la gente le deja muchos juguetes. La tumba de Nachito está llena de juguetes. Dice Arles, en Silent Hill hay un demonio que se sabía de su existencia. Está en una biblioteca, en un cuadro. El demonio lleva de nombre Samael o Samae. Creo que es en Silent Hill Homecoming. ¿Y qué onda con eso, Arles? ¿De qué me estás hablando sobre los demonios que salen en Silent Hill? Saludos, Oslin, like, este video para que lo puedas dar tu opinión. No me manden links. Ya vamos como seis que me mandan links. No puedo poner los links. Puedo poner fotos o videos o audios que me manden. Pero los links no. A menos que lo descarguen. Dice, hola Oxlack, soy fan desde hace años. Saludos desde Metepec. Mucho éxito. Muchas gracias, mi hermano. Saludos a ti. Elena dice, mándale mensaje a Awitz. Dijo que hoy moriría. Estamos esperando que Awitz llegue solo, esperando que todo esté bien. Hola, buenas noches. Saludos desde Oklahoma City. Saludos. Hola. Y aquí me manda alguien ya una fotito, por ejemplo. Dice, ¿qué tal Oxlack? En un momento te marco, pero te mando una imagen para entrar en contexto. Soy Ricardo Ayala. Me manda la fotografía y vemos vemos una flecha y solo vemos una manchita negra ahí en el fondo. No sé si ustedes la alcanzan a apreciar bien, pero es como, como una manchita negra nada más. No no sé, es de día, hay una persona en una moto y hay una manchita ahí nada más. Vamos a seguir viendo los mensajitos. Vamos a ver si alguien me mandó una historia. ¿Alguien mandó fotos? Es el mismo muchacho que me manda las fotos de su tarea. Vamos a ver este. Hola Oxlack, tengo evidencia de otro animal criptozoológico, si te interesa. Claro, lo voy a poner. Claro, muéstranos. Muéstranos. Eh, dice, no es casa del horror, Oxlack. Mira, gritos que solo escuchan en surround so Escucha Oxlack. Saludos, Oxlack. Es de tres años más o menos. Escucha Oxlack. Escucho... ¿Qué escucho? Es que si me mandan links no puedo. Me, man... me tienen que mandar el video, la fotografía para que lo pueda reproducir. Aquí tengo un, un audio, por ejemplo. Vamos a escuchar este audio. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Espero que esto no se suba en directo, pues esto es algo que quiero dejar entre nosotros. Y espero que no tomes la iniciativa de borrar este audio o ignorar lo que estoy a punto de comentarte. Primero que nada, yo conocí a Witz y me sé muy, pero que muy bien su historia real sobre los acontecimientos paranormales. Yo tengo la versión mejor contada respecto a todo esto, pero quisiera compartirlo con Melisa para que entienda esto y quiero que entre tú y Melisa lo escuchen pero por privado no quiero que lo suban a internet espero que me des ese tiempo o sea quiero que me prestes ese tiempo cuando estés desocupado y me respondas este mensaje para yo poder enviarte en audio la verdadera historia, <coughs> historia de lo que está pasando con Agüits. Pero debo aclarar algo. Podrá sonar como un estúpido. Podrá sonar como un retrasado mental, como dicen en los comentarios pero lamentablemente para aquellos escépticos y que le han hecho bullying, todo, por la mayor parte de todo, es real. No lo estoy defendiendo. Lo digo por experiencia propia, ya que... el... Bueno, espero que respondas. Ok, voy a ponerle hola hermano. Me gustaría conocer la historia que me quieres contar, José. Sea? ¿Eh? ¿Qué me quieres contar? Mándame audio para más fácil. Eso. Vamos a comenzar esta llamada telefónica, pero antes, primero, debo mandarle un saludote a... Rodrigo Rosas, que dice, hermano, eres el mejor. Saludos a todos los Oxlovers y espero que vengas pronto, te, de verdad, te, por hospedaje y alimentos, no te preocupes. Rodrigo Rosas, gracias por esos apoyos desde Canadá, 13, 14 dólares canadienses, mi hermano, gracias, un, un gustazo y que me apoyes. Y claro que sí, mira, voy a estarlo pensando sobre ir a Canadá. Pues eh, encontrarnos por ahí, no sé si conozcas muchas cosas paranormales, sería bueno grabar Y pues te agradezco inmensamente el que me apoyes con, con tu hogar Buenas noches, ¿quién habla? ¿Qué tal Oxlack? Buenas noches Hola, buenas Mi noches Mi nombre es Ricardo Ayala Ricardo Ayala, cuéntanos Sí, te envié un, una fotito ahí Mira, yo te, antes que todo, eh, me da un gusto saludarte yo te sigo desde hace muchos años en este, tu canal y, y pues admiro tu trabajo. Gracias, mi hermano. Para, para, para entrar un poco en contexto, este... te cuento rápido. Yo no vivía en Tizim, Yucatán. No vivía en Cancún. Por gracias del destino llegué a Tizim, Yucatán a vivir. Y la foto que te estoy mandando es la foto todo el terreno de mis abuelos. Eh, una ocasión por la noche eh, yo y mi primo dormíamos en un cuarto que está al final de la flecha donde yo te estoy indicando y da la casualidad que en la noche eh, pues apaga todo y como es un terreno muy grande muy amplio eh, pues se queda completamente oscuro Sí. de ahí Yo no, yo no podía conciliar el sueño, no podía dormir, mi primo tampoco. Y veía por momentos que mi primo tenía su celular y lo apagaba, tenía su celular y lo apagaba. Eran por ahí las... llegamos nosotros lo condicionamos es un cuarto vacío no tiene absolutamente nada solamente estaban las hamacas mía y de mi primo sí. alrededor de esa hora tres más al cuarto cada minuto se acercaba más al cuarto y si te das cuenta son como unos no sé 15 metros tal vez a lo mejor de, de la reja hacia el cuarto donde yo te señalo con la flecha el chiste es que llegó a la puerta y da la casualidad que la puerta que nosotros en ese, teníamos en ese cuarto era madera o sea no era una no era una puerta común y corriente Okay. Era una puerta hecha de madera y nosotros la teníamos tapada con, con, con este, un cobertor porque pues pasaba el frío, porque como es como monte por esa parte, pues el, el frío pasaba. Entonces, para evitar eso, pues poníamos la, la cortina. Sí. Y se detuvo esos pasos en la puerta. Lo dejamos escuchar por como, no sé, cinco minutos. Y después del costado de donde se ponen las heces de las hamacas, se escuchó que aporrearon el, el, el muro. Lo mismo, el pum, pum. Y obviamente yo he sido una de las personas que, si yo no veo, no creo. Sí. En muchas ocasiones he dicho, ¿dónde es? ¿Dónde lo viste? Vamos, yo quiero vivir, quiero ver, quiero vivir esa sensación de, de ver algo, de sentir algo, para obviamente corroborar, ¿no? Que efectivamente hay algo. Entonces, me paré de la maca oscuro, completo, y, y me acerqué a la, a la pared. Y cuando me acerqué a la pared, y la toqué. ¿Sí? Ya no se volvió a escuchar nada. Okay. Me quedé ahí esperando 5, 10, 15 minutos. Y no volvió a pasar nada. Entonces, agarré mi almohada y se la tiré a mi primo y le dije, oye, bro, le dije, ¿estás despierto? Y no me responde. Y le dije, ¿estás despierto? Y dice, cállate, güey, me dice. Y yo, no me digas que lo escuchaste. Sí, lo escuché. Y dije, ay, no manches. Y dije, entonces ya, así, rapidísimo, Fui sí, prendí la luz y le dije, ¿en serio escuchaste eso? Y estaba mi primo tapado por completo sí. con un miedo horrible. Y él, nosotros somos, este, mi primo tenía 20 años, yo tenía 22 años cuando, cuando ocurrió eso, ¿no? Y así de que el, el miedo que teníamos, a pesar de que somos unas personas adultas, pues el miedo, esa sensación de que teníamos de, de, de, de de escuchar ese ruido y, y de no saber qué era porque al final pues nunca supimos qué fue eh, se lo comentamos a mi abuelo y, y, y mi abuelo pues eh, las creencias ahí pues como sabrás son de los aluches ¿no? sí. las, las creencias ahí son de los aluches, al, eh, personas que cuidan, entonces probablemente no lo sé eh, esas, es, los aluches habitaban ese cuarto de mi abuelo y cuidaban las herramientas de mi abuelo y nosotros okay. al llegar ahí en Dadir, pues a lo mejor nos quisieron asustar. Los que Pero lo estaban lo... ahuyentando, ¿no? Pero se escuchaban como ruidos de algo pesado, de algo grande, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no se escuchaban como las historias que tú en su momento cuentas de que pues te tiran piedras o que te jalan la hamaca o que te pican para asustarte. No, fueron unos pasos tremendamente horribles, grandes, pasos que no, no, no tienes explicación, que aunque tú, aunque tú con unos zapatos te quieras hacerlo de lejos, o sea, no hay, no hay, no cabe la posibilidad de que tú lo escuches desde una distancia larga, o sea, o sea de donde está la reja hacia el cuarto. Okay, ¿Y al lado no, no había una construcción, casas o demás, algo que pudiera hacer ruido? No, no, no, no. Las casas, y era noche, y las casas, pues, del lado izquierdo, donde tú ves la foto, del lado izquierdo está la casa de mi tía y más a la, a la izquierda está la casa de mis papás. Es un terreno muy grande que mi abuelo consiguió hace muchos años. Lo que sí te puedo asegurar es de que en la puerta del lado izquierdo donde está la reja había una mata de ceiba. Sí. La de la, la famosa Ixtabay. Ok. Y esa es otra historia, como muy. muchas. Hombre, mi hermano, entonces pasaron una noche de miedo por Horrible. estar escuchando los, los ruidos. Sí, sí, sí, fueron, no sé, a lo mejor una hora, dos horas, no tengo ni la noción, eso fue hace muchos años, sí. pero fue una noche que no, no pudimos dormir por completo, fue así como que, y si no podíamos dormir, ahora menos, porque estábamos atentos en que, momento podría escucharse, ¿sabes? Así como que, ay, no, horrible, horrible. horrible Entonces horrible. lo que al final resol resolvieron era de que se trataba de los aluches, que los querían ahuyentar. Pues no fue algo como concreto, sino fue como que una posibilidad. No, no pudimos concluir con algo certero, algo en específico, algo concreto, algo sólido. Fue como que probablemente fueron los aluches. ¿no? Probablemente. Sí. Pero hasta ahí no, no pudimos asegurar, mi abuelo nunca me dijo, ah, sí, hijo, yo este, eh, le, le doy de comer a sus para que cuide mi, mi cuarto. No, mi abuelo simplemente dijo, o puede ser, no sí. sabemos. Sí. Ok, ok, mi hermano, es interesante. ¿Y la foto que me habías mandado entonces para qué era? Era para que entres en contexto, más que nada. Ah, ¿de para qué? Que, para que puedas, eh, para... para que se pueda visualizar. sí. En, en, en la mente, más o menos por dónde iba, cómo iba de qué lado, porque a veces se nos hace difícil explicar algo y no entenderlo si no lo tenemos en la mente sí okay. entonces era para contextualizar ahí está la fotografía voy a mostrarla, ya, ya se está mostrando en pantalla y es ahí la, el lugar donde sucedió esto, ¿no? sí, así es, pues esa se... es la casa de mi, el terreno de mi abuelo pues sí, no... es en Yucatán, tu casa, amigo Mil gracias ahí en Ticimín, donde se veneran a los Tres Reyes Magos. Así es, ya se acerca la feria de los Tres Reyes también. Ya se acerca la feria de Tizimín los Reyes Magos. Muy bien, mi hermano, pues te agradezco y les mando un abrazo a la gente de Tizimín, de Mérida. Gracias por la llamada y contarnos esta historia. Y pues, ojalá si voy algún día por allá, nos encontremos. Ojalá, ojalá, estaré pendiente y para saludarte. Es un gusto gracias mi hermano, en, otro, en otra ocasión te llamaré para contarte más historias que claro. hay muchísimas, perfectísimo mi hermano, saludotes, abrazos saludos bro, bye. bye dice Luis Castillo que si puede contar su historia, puede llamar y contar su historia Sí llámenme por whatsapp y me cuentan su historia, como la que acabamos de escuchar de nuestro amigo en Tizimín. Ara de Rose o Ara de Rose dice, en mi casa en la madrugada se escucha como suben pies descalzos y no es nadie, y no se burlen, es en serio, bueno eso y otras cosas más, no te preocupes Sara de Rose, todo es cotorreo, no se burlan, no se burlan, porque todos hemos contado historias aquí, y pues echamos relajo, pero pues obviamente creemos en las historias que nos, que nos cuentan, de eso se trata, de que nos platiquen lo que han pasado sobrenaturalmente, lo compartimos, nos reímos, podemos hacer chistes de eso pero estamos conscientes de que la pasaron muy mal, de que les espanta y es precisamente ese, este espacio es para compartir nuestras historias, yo también he contado mis historias, capaz anda de más, eh, eh, mucha gente sí. me está diciendo que le marque a Awitz para saber si está bien porque repito nuevamente para la gente que llegó tarde en esta transmisión Awitz, una persona que constantemente llama al programa, que nos manda mensajes y demás, dijo que este día, viernes, podría morir, que si él no estaba, que si no sabíamos de él es porque iba a estar muerto. Entonces, esperemos que solamente haya querido jugar con nosotros, que sea una broma, pero si no, más adelante le voy a llamar, le voy a marcar y saber si se encuentra bien. Pero aquí también hay una persona que nos mandó un mensaje, un audio, y que dice que tiene toda la verdad sobre AWITS. Entonces también quisiera escucharlo para ver qué es eso secreto que tiene AWITS. Vamos a seguir mostrando los mensajes. Dice, sí, Oxlac, márcale. En un ratito le marcamos. Gracias a toda la gente que está en TikTok. Yo quiero participar en tu en vivo, please. pues ser X1. Mira, te voy a dar el número para que me marques. Porque estamos aquí en TikTok, estamos en YouNow. Gracias Francisco Márquez y a Jesús Gaona de 956, Jesús Gaona, mil gracias por esos likes, gracias gente por apoyarme allá en YouNow, la familia Oxlack en YouNow siempre, siempre me ha apoyado desde el primer día que estuve en esa plataforma, y siguen ahí, Maquelina Chulada, Beatriz G, gracias, Anita Nava, gracias, de verdad mil gracias por apoyarme tanto, los quiero mucho gente de YouNow. Eh, apunta, apunta el número mi hermano Ser, allá en ser xz 1 ahí en TikTok, apunta el número, si no eres de México, marca más 52, 722, 647, 2286 por WhatsApp, si no eres de México lo voy a repetir por WhatsApp, ok, es el más, el signo más, más, 52, 722 647 2286 86 ese es el número si no eres de méxico si eres de méxico solamente marca 722 647 2286. 86 722 647 2286. Estamos en vivo y en directo 1055 y serán las 11 ya de la noche, muy cerca de la media donde los demonios antes aparecían. Decían que la medianoche era donde el demonio, las brujas, los duendes, los espíritus salían a medianoche. Pero con, eh, con esta nueva modernidad con las películas que han salido y demás. Ahora, el, la hora de los fantasmas, de los espíritus, de los demonios, se ha pasado a las 3 de la madrugada. A las 3 es cuando se supone, salen los fantasmas, los demonios y demás. Esto principalmente porque se difundió la idea en las películas del, de la monja y de estos, ¿cómo se llama? El conjuro, los del conjuro que manejan precisamente ese horario que a las 3 de la mañana, pero antes antes de que existieran las películas del conjuro y demás, decían que eran las 12 de la noche, y es que sí, la gente solía dormirse a las 8 de la noche, ya estaban en la cama, ya estaban para dormirse, porque antes pues no había electricidad a, a todas las regiones de, de la ciudad de, del país, por ejemplo, y entonces en los pueblos pues se tenían que dormir, ya comenzar a, a anochecerse, pues solamente duraban un poco, una hora y se dormían. Entonces desde las 8 ya comenzaba la gente a dormirse. Por eso a las 12 de la noche, a la medianoche, es donde pues resultaban los fenómenos paranormales. Pero ahora con la modernidad, con la tecnología, con los dispositivos, con todo lo que ahora estamos... Eh, Practicando y estamos en actividad constante, pues nos dormimos como a eso de la una y media de las dos y a las tres horas es la hora de los muertos. Vamos a escuchar esta llamada telefónica. Buenas noches, ¿quién habla? Hola. Hola, hola, tengo rato que mirando que estabas. Sí, no sé, nunca creí que me ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo te llamas? ¿Bueno, bueno? ¿Bueno, bueno, bueno? ¿Me ok. Parece que se cayó la, la llamada. Vamos a esperar a que nos vuelva a llamar. <coughs> no sé si estaba fallando la línea, vamos a ver aquí, vamos a poner esto, y tenemos la llamada, vamos a contestar, hola, hola, hola, ¿qué tal? Ya te escucho un poquito mejor, a ver, hola, hola, ¿Qué tal? ¿qué tal? ahí está, te escucho, a ver, cuéntame, ¿cómo te llamas? Eh, César Cruz, César, cuéntame César, ¿de dónde me llamas? Te de Baja California, del estado de Baja California. Bienvenido, mi hermano César, pues cuéntanos, ¿qué nos quieres platicar? No, eh, pues, bueno, primero, pues agradecerte por aceptar tu amigo, muy no raro, muy no, no raro, pero eh, pues si no lo entiendo nunca voy a saber. No, no, aquí sí contesto las llamadas. Solamente que de pronto la línea anda mal, el internet, ya sabes, pero te escuchas ya bien ok perfecto no pues hay muchos temas aquí que, que pues me gustaría tocar pues nada más es como un, un repaso de repaso que ha pasado no con por ejemplo me gustaría saber tu opinión sobre sobre las religiones precisamente tú te, te pues te sientas un poquito más en, en ese tipo de ámbito pues es como todo el especulatorio, ¿no? etc sobre las religiones pues bueno yo eh, respecto a las religiones creo que su, las enseñanzas no son malas en, en su mayoría son cosas positivas lo que sí si no me gusta pues ya son los rituales no el ritual que se hace en cada en cada religión y que eso pues de alguna manera eh, ahuyenta a, a las personas no las divide por eso las tantas religiones que hay dividen al mundo y dividen a las personas a los países creo que ese es el problema por el, el rito que se debe realizar en cada religión pero sobre lo que te imparten eh, son cosas positivas y el creer en dios me parece también una práctica positiva porque de verdad te ayuda el, el pensar que un ser superior te pueda ayudar y en el cual te pueda sostener y confiar a mí me ha ayudado mucho la idea de creer en un dios y no profesar ninguna religión pero la respeto, he ido a los testigos de Jehová, a los cristianos a los evangélicos, a los eh, mormones y a los católicos, entonces pues he conocido un poquito de cada una de, de estas religiones y por eso te digo a mí no me enseñaron nada malo en ninguna de ellas, solamente creo que la forma en cómo las llevan pues divide a la gente y eso es lo que al final no me gustó es correcto, o sí sea, creo que lo último que, que piensa la gente cuando se dedica a la religión es el que los demás también están trabajando de la ¿no? Que al final de cuentas eso está bien, o sea, eh, que buscan su autosustentabilidad espiritual, sobre todo, ¿no? Este, fíjate, yo también tengo bueno, misma, el mismo punto de vista que tú sobre, pues al final de cuentas lo que enseñan. Pero sí, como que, sí he hablado un poquito en ese tema de, de los rituales, ¿no? Sobre todo, no es un mucho sus, sus raíces. <risa> Por ejemplo, hay muchas religiones eh, que tienen un comienzo un poco masónico, o un poco extraño, ¿no? Por ejemplo, en el caso en que tú mencionabas, uno de ellos, que es este, los testigos, eh, que anteriormente no se han testado, sino ¿sí? estudiantes de la luna este con su fundador eh, Charles Russell quien pues bueno a mí lo que me llamó mucho la atención fue porque pues no soy familiar de a... esa puso ¿no? dijuntas ¿Pues? pero sí sí me llamó mucho la atención por ejemplo su origen eh, que tiene, ¿no? No sé si tienes un poquito de información sobre ese tema. ¿Sobre qué? ¿Sobre los Testigos de Jehová? Sí, sobre ese tema. ¿Cómo, como qué, qué, ¿Qué en específico? Fíjate, Fíjate lo que yo conocía mucho, sobre todo en, las, en lo que me mucho las religiones, por ejemplo, los católicos, que había. Había rituales, por ejemplo, de exorcismos, ¿no? Por pues los cuales tenían que pasar una serie de evaluaciones a la persona para, ver si, si, para determinar si realmente era el caso de un, de un, este, de una entidad. Sí. Ah, bueno, yo sé, lo puedo creer, porque pues, casi como el 90% de los mexicanos mi familia, o sea, es católico. Entonces, lo que nunca vi, lo que se fue. Eh, eso, de hecho ellos evitan mucho ese tema este, y lo tienen contado, es como un tabú dentro, del, dentro de la organización. Y es interesante ver, por ejemplo, a mí me tocó un caso eh, cuando yo estaba dentro de la organización de sí. una persona que supresamente se ha especulado que tenía unas posesiones por su anterior vida pasada, que fue este... No sé cómo dicen ellos. Sí. No uh, acuerdo. Era un expertista. A eso se dedicaba. Y después, pues. Ahora, eso hecho, malo, como siempre digo. Pero, o realmente se arrepintió. Y se salió y tenía esos episodios. Entonces, esta persona supuestamente hablaba uh, Y cuando íbamos a visitarlo, con vídeos o, o lo que pasaba, sí, sí. hablaba en, en distintos idiomas. Y lo que hacíamos de la organización, o los cabezas, pastores, o como les llaman ahora, te este, evitaban hablabas con ellos. Pero des, siempre decían que eh, pues no eran demonios, no eran, no, no eran fantasmas ni nada de eso. Y, y hasta donde yo sé, si hay un si hay un, un rito. <coughs> para ese tipo de situaciones. O sea, son cosillas ahí que, que me llaman mucho la atención porque son personas que a las 9 de la mañana están fuera de tu casa y nunca te das cuenta de las cosas que sí, que sí hay dentro de esa organización. Bueno, es que en cada, en cada uno hay prácticas, pero por ejemplo ya las que van relacionadas a el demonio, a... A, también a la posesión, no, no de demonios, sino del Espíritu Santo, por ejemplo. Son, son cosas que uno experimenta cuando va a estos retiros espirituales y es donde la, las personas comienzan a hablar lenguas, ¿no? Que se les da el don de lenguas y todo esto puede ser prácticas. Yo nunca he estado en un retiro donde haya sucedido algo así, pero me parece que tiene que ver mucho con la sugestión y, y una una parte de ¿cómo, cómo podría decirlo de o se me fue el nombre pero bueno que es que todas las personas se sugestionan y comienzan a mentalmente a padecer de eso y de alguna forma parece que están poseídos incluso hay una religión en Estados Unidos, en donde sucede mucho esto son religiones que profesan mucho la gente de color y hay un hay una posesión del espíritu que se le llamaba me parece que el, el baile de charleston o algo o el baile de charlotte algo así en donde la gente se ponía a bailar eh, sin parar entonces eso era precisamente como la que entraba el espíritu santo y son cosas como que solamente es parte de la mente y que estás dentro de un grupo y cuando se sugestiona ese grupo, pues comienza a suceder. No solamente pasa en los evangélicos, los testigos de Jehová o en alguna otra, otra religión que profese algo y que esté en trance o que esté en, en oración o que esté meditando. Eh, cualquier grupo de personas que se... Junten a meditar, a hacer un tipo de de ejercicio mental, pudieran pasar por algún episodio de sugestión en donde precisamente pudieran hablar lenguas, pudieran bailar, pudieran retorcerse, pudieran gritar, etcétera, o sea, no es propio de la religión, es, es parte de la histeria colectiva que sucede. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. ¿Qué tal? ¿Qué ¿Sí me escuchaste? Sí, sí te escuché. Muy bien. Pues muy bien, mi hermano sí. César. ¿Dices que nos hablas de dónde? Eh, de Mexicali, ah -ah. Baja California de Mexicali Baja California pues sí, yo creo que vamos a hacer un especial que hable sobre eso comúnmente cuando está Melissa, hablamos sobre un tema en específico y podríamos charlar sobre eso estaría interesante ver cuántos fenómenos suceden en estas congregaciones Sí, sí sobre todo ese, ese detalle que tú mencionas muy correctamente que es la, la historia en masa ¿no? lo que realmente produce ese esa aglomeración de personas y el furor que generan al estar haciendo sus, pues, sus cosas, ¿no? Porque a mí se me hace completamente, disculpen ahí la audiencia, o se me hace un poco ridículo, ¿verdad? Porque pues yo supongo que adoran a alguien de orden, ¿no? Tampoco es para golpearse el pecho en la espalda como los fariseos lo hacían. Este, a mí me gusta mucho este tema, la verdad, también entiendo que, que todas unas cada religión se basa a un, a un tipo de creencia y no es culpa de la iglesia, en muchas ocasiones, más que nada es, es en parte una distorsión de las de las traducciones porque los traductores fueron pues, posiblemente influidos a través de doctrinas no correctas, ¿no? igual también el, el uso de ciertas palabras mal traducidas que pueden causar ese tipo de, pues de confusiones, ¿no? Más que nada. Y pues entiende, pero pues al final de cuentas, si sí es como comentas, es el, el bien, hacer el bien, estar bien con tu prójimo. No son cosas malas, incluso hasta la biblia negra dicen, dicen muchos, uno de los mandamientos eh, de no dar tu opinión cuando no se te piden, pues o sea, también son consejos útiles, si lo ves de un lado completamente crudo, la verdad son consejos útiles, no te están enseñando cosas malas. A mí, sinceramente, no me ha tocado ver nada paranormal, no que yo considere paranormal, porque supongo que hay cosas que tienen explicación, pero pues también sé que hay cosas que no, o que, bueno, uno no está físicamente o mentalmente capacitado para, para dar una respuesta a esas cosas, ¿no? Pero sí, así es esta cosa. Muy bien mi hermano, pues te agradezco César que nos hayas marcado, ya ves si entra la llamada en cualquier otra de las transmisiones nos puedes volver a marcar y verás que entra y te agradezco pues que participes Gracias eh, Muchas gracias la verdad y pues un saludo me encanta tu contenido hermano es me, la verdad es que eh, no hay día que no, no vea uno de tus videos ya sean anteriores eh, y pues ahí estamos, cuento mucho, Entonces, buen y pues gracias por este breve instante de instrucción. A ti, mi hermano, gracias por ver todos los, vi los videos diarios, subo uno nuevo, saludotes, hasta Baja California. Bye. Dice Irán Velázquez, yo quiero salir ahí, viejo, quiere salir en la pantalla, ahí está Irán Velázquez, ya saliste en la pantalla, eh, me están diciendo en TikTok que si, que si hablo del caso de, ¿cómo se llama este explorador? Eric Gunner. Cuando empezó Eric Gunner a, a poner sus videos sobre que algo le estaba pasando a, no sé mi hermano, yo creo que Eric Gunner encontró la forma de hacer sus videos o hacer directos sin salir de casa. Dijo, es más fácil decir que tengo fantasmas en mi casa, que andar saliendo a las exploraciones urbanas. Yo no sigo mucho el contenido de Eric Gunner, creo que nunca he visto un, una transmisión de él, si sí hace transmisiones o no sé si hace solo videos, pero sí me han estado mandando muchos mensajes sobre Eric Gunner. Pero vi uno hace mucho tiempo, cuando empezó con esto de que te había, tenía un fantasma en su casa, no me pareció impactante, no me pareció que fuera real y apenas hace unos dos días yo creo que vi otro de que también me lo están mandando y también no, no veo nada no es como como si nada más hubiera mucho suspenso en su video. Eh, siempre está apagado todo siempre la luz apagado siempre está solo no sé si viva solo debería de conocer un poquito más al respecto de él pero en realidad no creo que esté sucediéndole nada creo que sigue siendo parte del show como muchos lo han estado haciendo, ahí tenemos a, a varios como el, la tienda de Mario, como el Joshua Luke, a el otro chico que vive en un departamento solo, que todos ellos están haciendo una trama paranormal, y todos los días suben algo que les sucedió y demás, ahí tenemos a, a la otra chica también que tenía fenómenos paranormales con su hijo, entonces creo que también lo de eh, Eric Gunner está precisamente haciendo eso, solamente un show de algo paranormal, ya desde su casa. Dice, a Eric Gunner le cortaron la luz, por eso siempre está a oscuras. O sea, imagínate, ¿cómo puedes estar siempre oscura oscuras sin luz? Necesitas luz para el internet y demás, o sea, a mí se me va la luz y ya no hago nada, no, no puedo hacer nada en la vida. Entonces, no creo que Eric Gunner tenga cortada la luz y todos los días esté sin luz, no. Eh, Peña, me da gusto que estés bien. Saludos. ¿qué viendo el chat. No se aguanta la risa. Fernanda Ni, exactamente. La Fernanda Ni, la señora Fernanda Ni, es la que de pronto me pareció que era algo eh, interesante su caso y terminó, pues, como que estaba utilizando a su hija para hacer este tema paranormal y subir contenido a su Instagram. Y por eso dejé ya de, de seguir el caso de Fernanda Ni. Hola, buenas noches. ¿Hola? Me colgaron. Bueno, me colgaron. Tenemos una, una llamada, pero me colgaron. ¿Cómo te la podría compartir? O sea, sin voz, bro, increíble tu contenido. Gracias, mi hermano, RG4. ¿Qué quisiera compartir? Yo tengo una historia que quisieras compartir. Ve a Facebook o a mi YouTube y ahí puedes ver el número telefónico. Está en pantalla, mi hermano. Me puedes marcar o me puedes mandar una, un audio. Me puedes escribir por WhatsApp, etcétera. Nunca he visto en mi vida algo paranormal y esos youtubers todos los días viven algo paranormal, qué suerte, exactamente digo Zaragoza, es que es lo mismo que yo digo, yo todo el día, todo el día estoy eh, leyendo, viendo y, e investigando sobre estos temas, obviamente si no, no salgo, no voy a buscar a los fantasmas, pero tampoco es que diario los que salen se supone a buscar fantasmas diario encuentren, o sea, lo encuentran en el maizal, los encuentran en una casa abandonada, los encuentran en una casa del infonavit, entonces, a donde vayan, encuentran demonios, brujas, fantasmas, eso es pura charlatanería, puro, puras cosas falsas, ya les dije, yo ya he ido a hacer esas exploraciones, y no en todas hubo fenómenos paranormales, hubo situaciones extrañas, y, y cosas interesantes por contar, pero no, no salían brujas, fantasmas, duendes, nada de eso, solamente en una ocasión, eh, pasó algo que sí me pareció que era un fantasma y en otra ocasión algo que me pareció que era paranormal en dos en dos veces de unas 20 exploraciones que realizamos todos los días estando todos los días constantemente en dos me parecieron que, que hubo algo extraño vamos a, a ver qué más nos han mandado entonces al correo al whatsapp porque tengo aquí fotos tenemos un audio, vamos a ver este audio, dice lo siguiente. Muy buenas noches Oxlack. en primer lugar felicitarte por el excelente contenido que creas. Estamos escuchando tu directo junto a mi esposa. Este audio pertenece a una conversación que tuve hace poco con mi primo. Nosotros somos de Perú. Esto le pasó cuando trabajaba en un hotel durante el turno de la noche. Mis mejores deseos como siempre, un gran abrazo. Vamos a ver qué es lo que dice ese audio. Vamos a ver qué es lo que se escucha allá de las tantas historias de ese hotel de los gritos ensordecedores que escuchaba bueno algunos eran no eran de muertos necesariamente pero los que no eran preferido preferidos por garganta humana viva Sí, se dejaban pensando mañana uno de los más interesantes, que hasta ahora no sé, no tengo una explicación, es que yo estuve como a las 4 de la mañana, estuve limpiando una habitación, la habitación número 4. Eh, cuando yo entré, se decían cosas de la habitación número 3, pero hasta esa noche yo no sabía, yo no había visto nada extraño. Sucede que estuve limpiando la habitación 4 que queda al costado. Eh, la cochera de esa habitación está conectada con, con el baño de la habitación 3. Entonces se puede escuchar lo que pasa en el baño de la habitación 3 cuando entras a la habitación 4. La cosa es que estuve limpiando y escuché que un señor tosía como, al principio eran como cuando tienes algo de, no sé, se te pasa la saliva de, en vez de irte, pasar por tu garganta hacia tu estómago, va hacia tus vías respiratorias. Entonces, como que te incomoda, entonces un poco. Pero mientras yo seguía limpiando la, esa sensación de ahogo, esas, esas, esa forma de toser se hacía más intensa. Y llegaba el punto en que, en que ya se hacía desesperante para ti escuchar a alguien hacer esa clase de ruidos. Entonces este, me preocupé y usé el intercomunicador que estaba al lado de las camas para hablar con la recepcionista. Y el tipo parecía que ya se estaba muriendo asfixiado. Entonces yo le dije a la recepcionista, oye, Jovina se llamaba la recepcionista, tiene un nombre más. ya. Yeah. Jovina, ¿sabes qué? Mira, llámale a, por el intercomunicador al, al señor de la, de la habitación 3 porque está que se asfixia parece y no vaya a ser que nos metamos en problemas. Nos metamos en problemas por, no sé, se vaya a morir aquí dentro y nosotros por no auxiliarlo. Y entonces en ese momento la recepcionista me dijo, pero Robert, en la habitación 3 no hay nadie. Y en ese mismo instante que me dijo que no había nadie, la persona que estaba tosiendo cesó de tosar. Así, en ese mismo instante. Yo sin, sin pensarlo mucho, o sea, prácticamente no pensé. Mi, pues como que mi cuarto me sacó de la habitación corriendo. Cuando yo me di cuenta de qué podría haber estado pasando, yo estaba fuera de la habitación y estaba agitado. Entonces, este, bueno, esa habitación, solamente regresamos a la habitación 3, cuando este Jovina se ofreció acompañarme a acompañarme a revisar y efectivamente no había nadie la habitación sí había sido usada pero el cliente se había los clientes se habían ido hace una hora más o menos antes de que yo de que yo empezara a limpiar la habitación del costado y bueno esa fue la la experiencia que tuve en el tel, una de las tantas en realidad. O sea, lo que nos contó para la gente que no entendió de la, este, del mensaje de voz, es que él trabajaba en un hotel, en una habitación, escuchó que alguien tosía, como si se estuviera ahogando con su propia saliva, es decir, una tos constante, eh, y después, pues le dijeron que en esa habitación no había nadie, y cuando fueron a revisar, Precisamente no había nadie. Y entonces por eso él dijo, pues, ¿qué pasó aquí? ¿No? Es algo sobrenatural. es un fantasma, ¿De dónde venía esa tos? Puede pasar en los hoteles. Es eh, común. De hecho, me gustaría que más personas, que esta transmisión llegara a más personas. De las que trabajan en hoteles. O que trabajan de guardias de seguridad y demás. Que trabajan de traileros. Que son personas que tienen contacto con ciertos lugares en donde sí se podrían guardar energías donde comúnmente se dice se escuchan cosas raras cosas paranormales los que trabajan en los hoteles de noche y demás hoteles grandes por ejemplo el este hotel en donde la chica desapareció y terminó muerta en el tanque del agua es un hotel gigantesco y el estar eh, pasando por todos esos pasillos sin saber quién está en cada habitación, pues debe ser ya algo, algo angustiante, algo extraño de pronto. En los, en los hoteles de noche, cuando pasas entre las habitaciones y demás, si sí se siente medio feo, y, solo, y si es un hotel de varios pisos, mucho más, porque yo no uso los elevadores, entonces tengo que bajar por las escaleras, y sí, si sí veo pasillos muy largos, solitarios, fríos, se siente una sensación media extraña en los hoteles ya de noche. Y sí, varias, varias noches, pues he andado entre, entre las habitaciones. Porque casi siempre a los hoteles llego ya de noche. Después de los eventos o después de la fiesta o después de hacer lo que tengo que hacer. En la noche es cuando andamos por los pasillos. Le diré a mi amiga psicóloga que vea los directos de Oxlack y cheque el perfil Alex Helvick, Puede ser, eh mi hermano. El Hotel Cecil, Mabel Bautista, exactamente, el Hotel Cecil. ¿Cómo estás? Dice Johan Micti. Milti. ¿Cómo estás? Muy bien, mi hermano. Bienvenido a las transmisiones en TikTok. Y, y a Carlotina, un abrazo, Carlotina. Ya en you know, qué bien que estés de nuevo acá, Carlotina. Abrazos, Anita Nava también. Chulada. saludos. William Contrea Vázquez, vamos a poner el audio nuevamente de la musiquita paranormal. Y vamos a revisar qué más tenemos aquí. Vamos, aquí tenemos una, otro audio. No tenemos una foto. Dice: Hola, hermano. Soy Rodrigo Rosas. Cuando vengas, te llevaré a cementerios donde hay, donde hay caídos de guerra, tumbas muy antiguas y el castillo de Casaloma, entre muchos lugares más. caele de verdad, ahí te dejo algo para que te convenza. Y nos está mandando fotografías. Vamos a ver las más grande. Fotografías de El lugar. De donde vive él. Ahí está el cementerio. Está. Es un cementerio muy diferente. Al que con los que conocemos en México. Vean cómo están las criptas. Cómo están las lápidas. Se ven muy diferentes. A los cementerios aquí en México. Obviamente allá los cementerios los cuidan mucho más. Se respetan bastante. Aquí estamos viendo... Un video de estos cementerios. Muy limpios. Completamente limpios. El piso plano. No hay montículos. Y parece que esos cementerios de tan limpios que están. Parece que no, no, no te dan miedo, ¿no? Los de México y los de Latinoamérica pueden dar miedo. Porque están completamente este, destruidos, sucios, llenos de tierra, flores por todos lados. Es decir, un relajo en los panteones de, de Latinoamérica. Ahí está el castillo, está increíble ese castillo. Vamos a verlo nuevamente, vean qué castillo tan impresionante. Está increíble ese castillo, ¿eh? me gustó muchísimo. Se ve buenísimo ese castillo aquí tenemos una silla muy antigua será un trono no sé qué sea pero está bien antiguo y tenemos otra perspectiva del castillo miren qué cosa más increíble yo creo que este es nuestro amigo de canadá verdad al ser nuestro amigo de canadá el que nos ha mandado estas fotografías impresionantes de este castillo véanlas y qué será ese castillo ¿Qué es ahora un restaurante ¿Será un hotel será un lugar para para visitar está muy interesante ese castillo muy bien vamos a ver qué más nos han mandado aquí era nos no, alguien nos mandó un video. dice mi suegra estuvo internada en el liste de irapuato guanajuato en su cuarto donde ella estaba la puerta estaba cerrada y de la nada se abrió pensaron que era un médico o alguna enfermera pero no era nadie y mi suegra a manera de broma dijo Pásale, ¿qué se te ofrece? Y la puerta se abrió más. Después el vaso que se muestra en el video se empezó a moverse solo, tan como se aprecia en el mismo. Vamos a ver el video. Eh, la señora estaba hospitalizada en el INSTE. La puerta se abre, no es nadie. Ella jugando le dice, pásale, y de pronto se empieza a mover solo el vaso. Vamos a ver este video que se escucha interesante. El vaso está tiene té, o sea que está lleno, medio lleno y se mueve solo. Oye, qué interesante ese video, Mira. Todo está muy bien, está muy bien. Qué video más impactante, ¿eh? El vaso se, se mueve de a poquito, pero se va moviendo. Se está moviendo y está lleno, está medio lleno el, el vaso. La señora está acostada, tiene la mesita donde le llevan el alimento y el vaso con T y ese vaso se comienza a mover, está moviéndose solo. Se sigue moviendo hacia una orilla. Vemos que no hay nada debajo de la mesa con que se pudiera estar jalando el vaso. Dice Katy Gun que se, se mueve porque puede tener humedad y aire debajo del vaso. Es como si hubiera hecho una, una burbuja, como si se hubiera hecho una burbuja entre la superficie y el vaso. Podría ser eso, o sea... Claro, esa sería la respuesta más correcta, porque ha pasado. Pero si la superficie no está húmeda, porque no, no se ve que esté húmeda? Y de pronto se, se, se mueve mucho. Dice Ricardo que mueve la mesa. No me parece que mueva la mesa. De hecho, no me parece que, que alguien tratara de hacer un video paranormal, estando en esas circunstancias. La señora se ve que está, pues está enferma. Y no es como para que se empezara a prestar para hacer ese tipo de, de, de cosas. No es un video que quieran subir a internet para ver, para demostrar que los fantasmas existen, y, ni mucho menos. Entonces me parece que sí ocurrió tal cual y lo comenzaron a grabar. Ahora, la única explicación, eso sería eh, que precisamente hiciera una burbuja de aire entre la superficie y el vaso porque estaba húmedo en algún momento, sí, eso sí puede pasar, sin embargo, después, eso pasa más en las superficies como vidrios o como, como metálicos, es donde más he visto que ha pasado, pero esta no sé qué tan porosa esté la mesa como para que pueda deslizarse de esa forma ese vaso, No sé, me gustó mucho. Me parece la historia muy auténtica. El video es auténtico, no está eh, alterado por nada. El hecho sucedió y ahora solamente hay que darle una explicación. La explicación sería eso, una burbuja bajo el vaso. Pero si lo intentáramos, les juro que no saldría. Es, son, son cosas que de pronto suceden. Aunque nosotros propiciáramos que el vaso se deslizara por la burbuja es muy difícil que, que, que salga vimos cómo se movió en varias ocasiones en una de ellas se movió mucho y después se seguía moviendo constantemente está interesante me gustó mucho ese vídeo eh, yo creo que amerita un video especial Pero si alguien si alguien puede hacer a la gente que está mencionando en el chat que eso se puede hacer con la, una superficie mojada si quieren intentarlo, me ayudarían mucho que lo intentaran todas las personas que dicen que, que, que es lo que pasa. Inténtenlo, grábenlo y me mandan estas eh, esos videos si les sale. Me lo mandan para comprobar que efectivamente pasó eso con el vaso, que es, que es porque está mojado y se hizo una burbuja de aire. Y con eso podemos desmentir este video que sea paranormal, porque como aparte dijo, se abrió la puerta no era nadie y después de eso comenzó a moverse el vaso. Entonces ya tenemos como que una algo que estaba antes, ¿no? Entonces, si alguien si alguien quiere hacer lo de la superficie y esto y le sale, por favor, mándenme el video y podríamos desmentirlo de esa forma. Está muy interesante este, este este video me gustó. No me dice su nombre, pero bueno, ahí está el mensaje que nos envió. Me gustó bastante el video. Lo vamos a hacer un video más, más grande. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerle una estrellita. ¿Se puede poner una estrellita? iniciar me quiero reportar. No. No. Vamos a ver, déjame acomodar esto. Eliminar chat, no. Vamos a ponerlo como me sale reportar, bloquear. Yo no quiero reportar ni bloquear, lo quiero poner como como algo que me interesa. Silenciar notificaciones, bloquear mensaje, eliminar chat, no info de contacto, no. O sea, no me, no me sale nada como para hacerlo, ponerlo favorito. ¿Dónde está este? Bueno, vamos a ver qué más. Lo voy a dejar ahí y ya luego lo checo. Vamos a ver esta fotografía que es de este amigo. Ya vamos a bloquear a este amigo que es el que me manda todas sus cosas de su tarea. Ya estuvo bueno. Siempre sale en, los, en las transmisiones y no manda nada de lo paranormal. Vamos a poner bloquear. Bloquear. Listo. No se puede enviar mensaje de contacto bloqueado. Lo que hace este contacto... Lo bloqueé, pero ahora no lo quiero ni ver. Eliminar chat. Eliminar chat. Sí. Ya está. Eliminado este chat. Vamos a ver este mensaje que se ha eliminado. Akira nos mandó una foto y dice lo siguiente. ¡Ay, Compaux, Dile a Melisa que le envió un dibujo por mensaje a Instagram. Allí los puede ver y está en calidad de imagen. Miran, detalles se miran. Ah, aquí está un dibujo de Akira. Que hizo un hombre lobo y que se lo quiere mandar a Melisa. Hablando de que alguien quiere mandarle algo a Melissa, ¿qué, ¿qué dicen si ya le hablamos a Awitz? Para ver si nos contesta. Dice Antonio Proa, me consta que los hospitales hay almas en pena. Hace unos tres años, mi papá estaba hospitalizado y afuera del cuarto había un bote para botas, para batas, y se abrió solo a 45 grados y hubo una señora testigo dice Antonio Proa que se abrió el bote solo eh, dice Oscar Ruiz no creo que sea eso ya que al crear un vacío entre el agua y una superficie plana se estaría creando un tipo de succión no veo el rastro de agua que este afecto que afectó, de agua que este afecto dejaría al moverse ok eh, le hablamos o no a Witz hagan votación para saber si está bien porque pues es preocupante lo de Awitz no dijo que si hoy no sabíamos nada de él es porque estaría muerto y no queremos que le pase nada entonces no sé si ya lo, nuestro otro amigo que nos iba a contestar todo sobre Awitz ya habrá mandado el audio vamos a, a ver no sé cuál era el muchacho ¿Fue este que eliminó el mensaje? ¿Será este que eliminó el mensaje de hoy? Seguro, ¿no? ¿O fue otro? Porque ya no lo encuentro. ¿Será otro? Tenemos un audio. Vamos a escuchar este audio. Que ese audio dice algo pero no le entiendo porque habla muy bajito, a ver. Este es de nuestro nuestro amigo que nos mandó las las fotografías de las de la hada que encontró, pero mandó mandó un audio Y eliminó muchos mensajes. No sé qué raro. Qué raro esto. Que okay, no, no le entiendo nada. Tendría que escucharlo con audífonos. Esto me dio vaya inquietante. Aquí está Wits. No le mostraré cuando Ira te habló. No le, mostra no le mostraste cuando Ira te habló. La última vez que se conectó hoy fue a las 10:57 de la noche. O sea que Agüiz sigue vivo. ¿Le llamamos o no le llamamos? Vamos a llamarle a Agüiz. Saludos para Raimundo García Arias de la Colonia Arenales, Tapatíos, en Zapopan, Jalisco. Gracias por estar viendo la transmisión. Gracias, Sandra. Allá en te mando un abrazote. Gracias por estar en la transmisión. Juan 70 también, abrazotes, mi hermano. No contesta, Awitz. Ahora nosotros somos los que le estamos llamando. No contesta, Awitz. Pero su teléfono está, está funcionando. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que esté bien? ¿Creen que esté bien Awitz? Bueno, vamos a, a seguir la transmisión. Esperemos que se reporte Awitz, Si no, va a, ser, va a ser feo lo que sepamos de él, ¿no? Aquí nos mandó alguien sobre el Valle Inquietante que es una hipótesis en el campo de la robótica y animación por computadora en 3D, que afirma que cuando las réplicas antropomórficas se acercan en exceso a la apariencia y comportamiento de un ser humano real, causan respuesta de rechazo entre los observadores humanos. El valle, en cuestión, es una inclinación en un gráfico propuesto que mide la positividad de la reacción de las personas según un parecido humano del robot. Valle inquietante. Pues ya me dio... Valle inquietante con Awitz, ¿eh? Usted me dio un valle inquietante con Alex Awitz. Ahora sí me ha mandado el video. Te envío de nuevo el video Objeto en el Cielo. Vamos a ver este video. De un objeto volador no identificado. Vamos a escuchar el audio. Vamos a, a ver el video. Y escuchar lo que dicen. Vamos a. Compartir. ¿Qué dice? Qué Ahí está. Ahí está. Vamos a. Puede okay. ser más grande la imagen. Y, la... y ojo, es interesante el video porque el hecho de que tenga una avioneta le da un punto de comparación de velocidad al otro objeto. Okay. O sea, es, es como que la vaina más cabrona que... que Pero es porque hablan así o sea, Hay ver, un punto de comparación, ¿entendí? No es como algo que pasa solo, porque si sí, veis okay. un video de algo que pasa solo, claro, puede haber sido con un güey que puso más velocidad y no sé, ¿cachai? Bueno, bueno, la... Y ahí está la avioneta moviéndose a velocidad humana y ya no, moviéndose a otra velocidad. A ver, vamos a verlo ya. Okay. Pasa arriba, pasa arriba. Ojo, ojo. Ahí. A la, o la verga! verga. Ahí. Yo no vi no, nada. puedes pensar que la gente lo vio también. Ah, yo no vi nada. Ahí. Es un pájaro. Wey, mucha wey, mucha es... Y yo te digo, lo vi por el rabillo del ojo. Uh -huh. Ese es un te pájaro. Había pasado Mira, lo voy a poner en a cámara, ver. bueno, en la, en la mitad de, de velocidad. ¡Ese es un pájaro! A grande, o sea, está grande. Ponte tú, ponte tú que esa avioneta, chica, estaba, estaba ahí. Pero, no se ve lo que, que comparte, dice césar, Conrad. O sea, es que está la cerca, transmisión en, en YouTube y en o sea, Facebook. Igual cerca, sí, y ¿Vieron el, el, el video del OVNI de este señor César Escola de, en Colombia que grabó un OVNI en el, en el aeropuerto de Bogotá? Pues es exactamente lo mismo que captaron aquí. Este video sirve muchísimo para ejemplificar que se trata de un insecto o de un ave. De hecho, ese fue un ave. Pasa, se ve que pasan así de rápido porque las cámaras no tienen la capacidad de grabar objetos a grandes velocidades o a velocidades normales porque tienen menos cuadros por segundo. Entonces, la cámara capta cuadros específicos y por eso se ve así. Si tuviera más resolución, si fuera una cámara profesional, se vería muy bien el objeto que pasó volando. Pero es solamente un efecto de la cámara conforme a los insectos o aves que pasan volando. Es una paloma ovni. Eh, es, un es un bolillo plateador. Es un bolillo plateador. Violeta González. ¿Qué clase? ¿Qué clase de comentario es ese, Violeta González? Ni me atreví a, a leerlo. Por primera vez que no me atrevo a leer un comentario. <risa> ¡Qué comentario, Violeta González! Ahorita que lo estoy razonando, que lo estoy viendo en pantalla. No, hombre, si sí te estás... te volaste la barda. Violeta González, ¿quién te viera con esa boquita comes? Para ovnis reales, los que grababan los aviones de la Marina de Estados Unidos... Dice aquí Rex Rodríguez, un gran saludo Oxlack, Patty L. Méndez, un abrazo, Patty, ¿cómo estás? Pepsi, se saludos. Y dice Jared, lo voy a poner en pantalla porque Violeta lo puso para que lo viéramos. Gracias a Voter por un peso, un peso, Botter, ¿o qué es un peso, un peso, un dólar? ¿Qué es eso, un peso? Botter, un peso, es que no sabía que se podía dar un peso, si es así, gente. ¿Por qué no me dan de un peso todos? ¿Por qué no hacen como Voter de a un peso? Estaría bien. Gracias a Botter por un peso. Y gracias a Violeta González que apareció en la pantalla. Eh, si hubiera ido, ¿sabrías qué pasó con él? Si hubiera ido, ¿sabría qué pasó con él? ¿Con quién? Guadalupe. PG, un abrazo. ¿Creen? ¿Qué creen? Vamos a hacer una apuesta. ¿Creen que Awitz aparezca en las próximas transmisiones o creen que ya no o sea si los pudiéramos apostar okay. si pudiéramos apostar y sabes metes mil y sacas mil. o sea ustedes apostarían porque si ¿Sí lo vamos a ver nuevamente en el programa o ya no ustedes qué dicen Dice que sí. ¿Qué par sí, dicen acá en el chat de Juno you know, dicen que sí, que sí. Dicen que sí, Agüiz se fue a trabajar con otro explorador paranormal, dice Juan. Sí, próximamente de nuevo te llamará. Sí, tardará. Eh, pues están diciendo que sí. Claro que sí, yo digo que nos está viendo, pero con otra cuenta. O sea, Agüiz creen que nos esté viendo, pero con otra cuenta. Awitz trae un negocio entre manos, Oxlack. Por eso no te responde. Si sí aparece. Bueno, pues todos están diciendo que si sí aparece. Yo voy a confiar en todos ustedes de que Agüit sí aparece. Y, y que todo lo que había dicho fue fue falso. En mi opinión, Awitz no contestó porque estaba. No, vamos a, vamos a volver a llamar a Agüitz porque no va a quedar con las dudas de que si está o no está. A ver, vamos a buscarlo Awitz. Awitz aquí está. Ahora nosotros somos los que le estamos llamando constantemente.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 Oh, vemos que el carrito se mueve solo. Oye, oye, oye, oye, se empezó a mover solito ese carro. Si ustedes no creían que, que el vaso se moviera solo, a ver cómo explican esto. Ese carrito comienza a moverse solo. Está quieto, da la vuelta y comienza a girar en su propio eje, incluso tan fuerte. Que sube la banqueta. ¿Habrá explicación para esto? ¿Alguien puede explicar esto? Hay unas cosas que yo no puedo entender, ¿eh? Que yo no pudiera dar la explicación. Me parece que esta es una de, de ellas. Me gustaría, lo único que se podría hacer en este caso, es como ir al lugar, poner el mismo carrito en el mismo sitio, de la misma forma y ver si por algún motivo este comenzaría a hacer lo mismo que no creo eh porque el movimiento es tan fuerte que el aire no pudo moverlo de esa forma incluso teo es tan fuerte que brinca la banqueta y lo para si alguien no lo para ese carrito se sigue no sé vamos a ver qué fuerza tiene vean cómo da vuelta al al manubrio Da la vuelta y empieza a encarrerarse y se sube y regresa. Iba va a, a va a empezar a dar otra vuelta con la misma fuerza hasta que lo detienen. Qué interesante video este. Está bueno también. Me gustó bastante. Buenos videos que mandan. eh Hay algunos que no puedo explicar. Además, esta calle tiene una pequeña curvatura, por lo que ese carrito está en bajada. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? La calle está mojada. <risa> la vibración del carro lo movió. Y ustedes, ustedes son peor que yo Si yo soy el que digo todo falso Ustedes son peor que yo Está mojada la calle Si sí trae motor sí, Sencillo que el viento Se ve que ha llovido Ah Oxlack, ya quítame de la pantalla ya. Somos motos rústicas No sé cómo las conozcan pero muchas veces Los mecanismos se accionan por el cableado Mal hecho eh, La vibración del carro Lo movió, la calle está mojada eh, me parece tan falso, dice Botter. todo, son peor que yo, todo es falso, ya ni dicen ni por qué nada más, cualquier respuesta no puede ser, ahora yo soy el que ando creyendo y ustedes los que no, es un lotox el movimiento de Metatron, gracias a Ever -G, que nos mandó 20, peso, 20 pesos de superetiqueta. gracias Ever -G, por esos 20 pesos, gracias a toda la gente que apoya la transmisión con sus superchats gracias por apoyarme tanto un abrazo para Alex que nos está viendo en TikTok y para Maquelina para la también que nos ven allá en YouNow, Sandra Juan gracias a todos por apoyarme en las transmisiones le echaron jabón, control remoto son la foto de Violeta se sí, me está pareciendo guapa son la foto de Violeta ya está, me está pareciendo guapa, dice Maru ¿Qué onda con Maru? ¿Qué onda contigo, Maru? El video es falso De la promesa de Awitz, no <coughs> En la noche cuando duermes Awitz sale a esperar, jaja Aquí sería siguiendo, no sé Ok, vamos a ver ya Los la... últimos videos Porque ya es hora de que Nos vayamos Vamos a ver este que dice, hola Oxlac", desde Saludos desde Costa Rica Oslac Melissa, ¿ustedes creen en la existencia de un dios creador del todo? Eso lo hablamos hace un ratito, un saludo. Buenas noches, me gustaría contarles mi experiencia que tuve hace unos meses con la aplicación Randonáutica. Uno de mis amigos desapareció a mitad del bosque y minas acá en San Luis Potosí. Pues cuéntanos, cuéntanos, mi hermano. Ah, ah, ah. Este, este muchacho que nos mandó lo de la muchacha poseída allá en en, en tonalá jalisco en tonalá jalisco la mujer poseída es un saltamontes, es un ejemplo de un y vale el saltamontes que vimos ayer que era una una hada nos está mandando ahí una foto de un saltamontes Saludos desde Colombia, dicen aquí. Buenas noches, soy A. Escobar. La historia es que hace como 45 años en casa de mis abuela materna había un oso de peluche que estaba situado en una esquina de la sala de la casa, la cual tiene más de 200 años y que por las noches se veía moverse y cambiar de sitio. También se veía salir de esa esquina un mono que hacía muchos gestos y brincaba burlonamente por la sala. ...los relatos sin detalles para que no lean... ...jejeje... Je, je. ...así me contó mi mamá que ahí vivió un tiempo en su niñez... ...al igual me lo contó una tía... ...tengo demasiado que contarles y compartir amigos... ...saludos desde Tierra Blanca, Veracruz... ...el relato viene de Pomuch, Campeche... ...un oso... ...un oso que... ...que se movía por las noches... ...y cambiaba de sitio... ...y se veía salir de esa esquina un mono... ...que hacía muchos gestos y brincaba burlonamente... Órale, eso, eso de miedo, ¿no? Que algo sí te pase en tu casa, está de miedo. Pero un oso de peluche, qué raro. Me quiero mandar una foto donde me veo yo y se ve alguien por detrás ¿Qué está pasando? Un fantasma está atrás. No sé en, en qué parte fue eso. Fue en el, fue el lugar donde se murió Octavio Caña. Me mandaron eso y no me había dado cuenta. Me mandaron un link para cuando busque, che, guste checarlo. Buenas noches, Oxlack. Muy buenas investigaciones las que haces. Te mandé hace unos días un correo con unas fotos del volcán Popocatépetl, donde sale un objeto extraño y aparte tengo otra foto tomada en el cablebús y también salen otros objetos parecidos. ¿Te puedo mandar las fotos aquí? Sí, por favor. Sí, por favor. <tose> yo creo que vamos a estar viendo todo esto el día de mañana porque ya va a ser hora de que nos vayamos a la cama gente pues bueno gente les agradezco que me hayan acompañado esta noche ya va a ser, ya va a ser la medianoche la hora donde salen los monstruos los duendes y demás y me gustaron los videos que mandaron hoy, dos muy interesantes, el de la motocicleta esta con con la cabina metálica que se mueve y también la del vaso que se mueve, parecieron dos videos muy genuinos, muy buenos, que no han salido otros, en ningún otro canal, así que les agradezco que tengan la confianza de mandarlos, de que aquí los expongamos, de que los presentemos. Muchos dijeron que eran falsos los dos, yo tengo muchas dudas porque no puedo decir simplemente que sean falsos, tengo que demostrarlos. Y eso es lo difícil de un investigador paranormal, el, el confirmar o el desmentir que algo sea verdadero o sea falso. Por eso es mi labor tan difícil, porque no soy como los demás. Los demás solamente suben el contenido y ya no importa si eso es verdadero o es falso. En mi caso, si lo subo, tengo que decir si es verdadero, ¿por qué? Y si es falso, ¿por qué? Eso es lo difícil. Pero bueno, eh, eso es lo que yo escogí y prefiero eso a hacer un charlatán como muchos otros que veo ahí en, en YouTube. Manuel Ramos, saludos socla ¿crees que los curanderos como Pachita estaría interesante que buscaras curanderos verdaderos? Eso y una enciclopedia digital paranormal. <coughs> Manuel Ramos, pues mira que libros voy a estar escribiendo. Tengo mi proyecto de libros eh, sobre todos los fenómenos paranormales. Creo que sí. Y sobre lo de la Pachita, está bien interesante eso de las curanderas y de los chamanes. Voy a adentrarme más a ese, a ese mundo en el 2022. Y siempre digo 2022 porque estoy tratando de, de reunir los fondos. Estoy tratando de que en el 2022 tenga lo suficiente, la economía suficiente para poder hacer los viajes, para poder eh, llevar equipo, para llevar a personas que me ayuden, para hacer las investigaciones... Entonces, si en el 2022, si mi proyecto va como yo pienso y si me siguen apoyando con los super chats, con las compartidas, con los likes, con los comentarios, con las llamadas, con el que estén aquí, eh, con el que eh, recomienden el canal, con el que estén en TikTok, en Instagram, en YouNow, si me siguen apoyando de esa manera, pues obviamente tendré todas las posibilidades de hacer esas investigaciones en, en situ, en los lugares y con las personas, para ver si es verdad que existen los fenómenos paranormales, o lo sobrenatural, o estas cosas que no tienen explicaciones así lo voy a ir haciendo sean los resultados que sean sean positivos, sean negativos, pues aquí se los estaré presentando, porque de eso se trata, a ver si me apoyan ¿no? que sea menos show y más, más ciencia así que, pues es hora de despedirnos, los quiero mucho gracias a todos los que estuvieron esta noche y los que apoyaron, mil, mil gracias, de verdad, ustedes hacen que este programa, esté todos los días aquí y les agradezco bastante ese apoyo, de verdad muchísimo, descansen, tengan buena noche, voy a seguir subiendo videos todos los días en mi canal de YouTube TikToks, Reels y en mi página de Facebook, apóyeme en todo eso, compartiendo, dándole like y siguiéndome, gracias los quiero mucho, nos vemos mañana como a las 9, 9.30 de la noche para seguir analizando las cosas que nos manden al Whatsapp o al correo, y esperando que Awitz pues aparezca y diga que todo está bien, los quiero mucho descansen, hasta mañana, nos vemos todavía en mis otras redes sociales, ahí voy a andar subiendo alguna cosita, saludos. Descansen, descansen gente. Gracias por apoyarme un montón.